¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Tentor y soy la voz que está detrás de los videotutoriales de estructura de datos. En esta entrega, el tema que voy a comentar es el de lista encadenada. También se lo conoce como lista enlazada o linked list. Es la implementación, es una estructura de datos particular del de tipo de dato abstracto lista. En, en este caso, fundamentalmente, se trata de... Una lista que está compuesta por elementos que se encuentran dispersos en la memoria. De modo que para lograr la secuencia que establece el tipo de dato abstracto lista, se debe utilizar una referencia o un puntero para pasar de un elemento al otro. Pero antes de meternos en esas partes veamos algunos otros aspectos, algunas otras consideraciones lo que primero quiero comentar es mmm, con una analogía de lo que ocurre en el mundo real de algunas situaciones que eh, seguramente todos nosotros hemos visto eh, que suceden que ocurren en el mundo real vamos a comentar en este caso por ejemplo que eh, tenemos una persona que brinda o realiza algún tipo de actividad o servicio eh, a través de una ventanilla que atiende al público. Este público o los clientes van llegando de a uno o de a varios y eh, forman lo que conocemos como una cola, una fila, para esperar el momento en que son atendidos. Anteriormente vimos ya un video tutorial que comenta el tipo de dato abstracto que implementa un comportamiento FIFO, el Q. Que es justamente una cola, una lista, una línea de espera. En el mundo real ocurren situaciones especiales de manera que suele aparecer un elemento que por alguna razón eh, tiene una prioridad, tiene un permiso, tiene una característica especial como por ejemplo esta mujer que está embarazada. En la mayoría de los lugares una mujer embarazada tiene prioridad va al primer lugar de la cola no desplaza al que está siendo atendido pero ocupa el siguiente lugar otra situación que también ocurre en el mundo real es que a veces aparece un elemento que se acerca a uno de los que ya están en la cola como quien dice se quiere meter en el medio se quiere colar generalmente eh, no ocurre, no se van a colar, pero puede suceder que esta persona, este individuo, este elemento, le entregue eh, su documentación, sus trámites a aquella persona que está en la cola y se vaya. Aparentemente no ha habido una modificación de la cola cuando en realidad sí la hubo. Esa persona ahora va a realizar más de un trámite, de modo que es lo mismo que si se hubiese colado otra situación que también ocurre es que un elemento de la cola por alguna razón se va no, no nos preocupa el, el motivo por el cual se va analizando la línea de espera simplemente vemos que alguien abandona su posición todas estas alteraciones del comportamiento estándar o básico de una estructura de datos que implemente un comportamiento fifo también tienen que ser representadas eh, en un producto de software el problema es que la lista almacenada en secuencia tiene algún inconveniente como dijimos anteriormente los arreglos o la lista almacenada en secuencia tiene esa fabulosa característica de brindarnos un tiempo constante para acceder a cualquier elemento del arreglo eso no tiene precio sin embargo, no todo lo que vemos es oro. La lista almacenada en secuencia tiene un problema y lo vamos a ver a continuación. Un arreglo o lista almacenada en secuencia básicamente son posiciones de memoria, una al lado del otro, que comienzan a partir de la posición 0 hasta n-1, que es la cantidad de elementos. Los elementos que guardamos son del mismo tipo. Obviamente pueden ser diferentes pero son del mismo tipo porque una característica fundamental es que el tamaño de lo que guardamos debe ser constante, debe ser el mismo tamaño para todos los elementos. De esa manera es que podemos garantizar, mediante una fórmula matemática, que el acceso a un elemento del arreglo es de orden constante. Se calcula con un mecanismo conocido como eh, base más offset. El inconveniente que vamos a presentar, ocurre cuando queremos agregar o insertar un elemento en algún lugar de la lista. Por ejemplo, esta estrella la queremos agregar o insertar, en este caso, entre la posición 1 y 2. Por supuesto no queremos perder lo que ya tenemos, de manera que lo que hay que hacer es correr los elementos comenzando por el último, empujándolos hacia el final, de manera que nos hacemos un hueco, nos hacemos un lugar para este nuevo elemento. Eh, extraer un elemento del medio sería la inversa de esta operación. Habría que sacarlo y luego traer todos los elementos hasta el último. La cuestión es que estas dos operaciones, la extracción o la inserción en el medio, de un arreglo o de una lista almacenada en secuencia es una operación costosa porque si hacemos el análisis de performance el análisis de eficiencia considerando eh, la cantidad de elementos en un eje y el tiempo como recurso vemos que la inserción es de orden lineal es ON, es un big o de N no todos los problemas o productos de software necesitan de insertar o extraer elementos en el medio de un arreglo de modo que este problema no ocurre permanentemente pero de vez en cuando nos vamos a encontrar con este inconveniente es en ese momento en donde una lista encadenada puede ser la solución al problema como dijimos en su momento una lista encadenada no es otra cosa más que una colección de elementos que están dispersos en la memoria a diferencia de la lista almacenada en secuencia en la que los elementos están uno al lado del otro en la lista encadenada existe una referencia o link o enlace o puntero que nos permite pasar desde un elemento al otro y también tenemos lo que se conoce como la cabeza head o front que es una referencia al primer elemento de esa lista entre los desarrolladores nos hemos puesto de acuerdo para Asumir que el fin de la lista se indica con un puntero nulo o con un valor null, cuyo valor depende del lenguaje de programación, no nos preocupamos porque utilizamos una constante. La lista encadenada en realidad es un encadenamiento de nodos un nodo es una estructura, un registro, un objeto que tiene básicamente dos partes una parte donde tenemos el dato y otra parte donde tenemos al menos un enlace digo al menos porque hay listas que pueden tener más de un enlace en algunas implementaciones de esta estructura de datos los programadores tienen acceso a el nodo a esa estructura de datos que mantiene el dato y el enlace en otras implementaciones eh, no se sabe eh, de qué manera lo hacen, simplemente vemos o utilizamos la lista y no sabemos cómo están internamente organizadas los enlaces y los datos. Para insertar un elemento en la lista, en realidad lo que se inserta es un nodo, porque el elemento, el dato, está justamente dentro de eh, la, el área que denominamos datos del nodo. Lo que se hace es conectar la referencia, el enlace del nuevo nodo al que vendría a ser el siguiente y luego el anterior, el que era el nodo anterior, apunta o referencia al nuevo nodo. Dos pasos, una operación muy sencilla. Que si analizamos eh, la eficiencia, dependiendo en un eje la cantidad de elementos y en el otro el tiempo que tarda, esto es muy sencillo, son dos pasos, no importa para qué valor de n, la inserción en la lista es de orden constante. Aparentemente tenemos la solución al problema de la inserción en los arreglos. Sin embargo, eh, no todo lo que brilla es oro. Hay que llegar a un lugar particular de la lista antes de poder insertar o extraer un elemento. Vamos a ver ahora lo que conocemos como una lista encadenada mejorada. Al igual que los arreglos que normalmente los manejamos con un entero que nos dice cuál es el último elemento útil del arreglo. En una lista encadenada o enlazada hay una mejora. Sabemos que la lista es una colección de elementos dispersos, a los cuales se accede mediante una referencia desde el elemento anterior. Existe una referencia al primer elemento. Nos hemos puesto de acuerdo para saber cuál es el último. Y ahora vamos a ver un pequeño inconveniente que tenemos. Supongamos que queremos llegar al penúltimo elemento. Sabemos que para insertar o extraer eh, la operación tiene un, un orden constante. Pero imaginemos que en determinado momento nosotros necesitamos llegar a un elemento en particular de la lista. Por ejemplo, el penúltimo. No hay una fórmula matemática de base más offset que nos permita hacer el cálculo de la dirección del penúltimo elemento. Están dispersos en la memoria, nuestra única posibilidad es comenzar con una variable temporal del tipo referencia que apunte al primer nodo e ir pasando del primero al segundo, del segundo al tercero y así sucesivamente hasta llegar al que nosotros queremos. Esta operación, la que nos permite recorrer la lista, es la que se conoce como operación de acceso. Y, eh, por supuesto, ya se están dando cuenta que es una operación costosa. Si analizamos la eficiencia de esta operación, ponemos en un eje la cantidad de elementos y en el otro eje el tiempo que tardamos en acceder, vamos a ver que a medida que tenemos más elementos, más tiempo nos hace falta para llegar a alguno de ellos. Es de orden lineal, es un big O n la mejora que se hace a esta estructura de datos es incorporar una referencia al último elemento. A los elementos del medio no, no podemos controlar eh, a cuál vamos a hacer referencia, pero sí podemos incorporar suficiente código de manera que cada vez que agreguemos hagamos los controles y tener permanentemente una referencia al último elemento de la lista, a la cola, al TAIL. De esa manera es que ahora tenemos un, un paquete, un conjunto de referencias HEAD y TAIL que eh, nos permiten acceder al principio y al final de una lista encadenada. Ya que tenemos esos dos elementos, tranquilamente podemos incorporar un tercero que sería la cuenta de elementos en la lista. Esta implementación de la lista encadenada presenta las siguientes características. Para agregar al principio tenemos orden constante. Es fácil porque tenemos una referencia al primer elemento, simplemente incorporamos un nuevo elemento allí en el medio. Extraer el primero también tiene orden constante porque es muy sencillo, es muy fácil llegar al primer elemento. Lo tenemos referenciado, así que simplemente se desconecta. Agregar al final también es de orden constante porque contamos justamente con esa referencia al último elemento. De modo que desde allí pasamos al último elemento, agregamos el nuevo nodo y ajustamos los valores de eh, referencia al último extraer el último elemento de esta lista es una operación lineal de orden n porque nosotros tenemos que acceder en realidad al penúltimo elemento de la lista que va a pasar a ser el último tenemos que hacer la desconexión de esa referencia justamente y acabamos de ver que la única posibilidad es recorrerla desde el principio hasta ese lugar justamente insertar en el medio es de orden constante ya lo hemos visto acá tenemos una llamada porque en realidad para insertar en el medio primero tenemos que llegar al medio y sabemos que llegar a un lugar de la lista en particular tiene orden lineal, es de un O de n. Extraer del medio también va a tener eh, orden constante, sin embargo, recordemos que hay que poder llegar a ese elemento. De allí la, la, el comentario que hice hace un rato sobre si se tiene o no se tiene acceso al nodo. Las listas que nos facilitan acceso a los nodos realmente nos brindan acceso de orden constante a las operaciones de insertar y extraer en el medio. Las listas que no nos dan acceso al nodo nos complican eh, justamente la inserción y extracción del medio. Una mejora de esta estructura de datos es la lista encadenada o enlazada doble. ¿Doble ¿Por qué? Porque tiene doble enlace fíjense en que en este momento estamos viendo head tail que apuntan al primero y al último pero los elementos de la lista tienen enlaces que nos permiten avanzar de un nodo al siguiente y también tienen referencias que nos permiten retroceder desde el último al penúltimo y así sucesivamente esta implementación de la lista encadenada nos va a facilitar lo mismo que eh, la otra implementación o sea, de la lista encadenada simple. Vamos a tener eh, un orden constante para insertar o extraer elementos de la lista. Vamos a tener un orden N para acceder a algún elemento de la lista. Y en este caso vemos que extraer el último elemento también tiene orden constante. Y eso es porque... A través de la referencia tail podemos llegar al último elemento. Y a través de la referencia hacia el elemento anterior podemos llegar al penúltimo. Y hacer lo que tengamos que hacer para desconectar el último elemento. De este modo es que la operación extraer el último también es de orden constante. Lo que vamos a ver ahora es un análisis de las operaciones en eh, tres implementaciones del tipo de dato abstracto lista. La primera implementación es el arreglo mejorado, la segunda la lista simple y la tercera va a ser la lista doble. Antes de analizar las operaciones vamos a comentar que el código, el algoritmo, es más complejo a medida que vamos del arreglo a la lista doble. Y también necesitamos más memoria. En el caso del arreglo no, no hay nada adicional, simplemente el espacio en memoria para cada elemento. En la lista simple necesitamos la referencia al siguiente y en la lista doble necesitamos la referencia al siguiente y al anterior, además de eh, otras referencias primero y último, etc. Veamos las operaciones el indexado o el acceso a cualquier elemento de esta estructura de datos, en el caso del arreglo mejorado, es de orden 1 o de orden constante, y en el caso de la lista simple, como de la lista doble, es de orden lineal. Mientras que la operación de agregar al principio o extraer el primer elemento, en el caso del arreglo mejorado, es una operación de orden n, es lineal porque eh, cuando extraemos el primer elemento tenemos que traer todos los otros. O cuando queremos insertar en el primer lugar hay que empujar el resto de elementos. Por eso es de orden N, es orden lineal. Mientras que en la lista simple o en la lista doble es una operación de orden constante. Mientras que la operación de agregar al final... En el caso del arreglo mejorado, es de orden constante, justamente porque eh, es un arreglo mejorado, tenemos un entero, que nos indica cuál es el próximo lugar disponible. En la lista simple o en la lista doble, la operación va a ser de orden constante si es que tenemos una referencia al último lugar. Si no, va a ser de orden lineal, eh, porque inevitablemente vamos a tener que recorrer todos los elementos de la lista para llegar al último y recién proceder a agregar al final la operación de extraer el último es de orden constante en el arreglo mejorado y en el caso de las listas es eh, de orden lineal o de, o de orden n en el caso de la lista simple no hay otra opción tenemos que recorrer la lista hasta el penúltimo elemento para poder desconectar el último y en el caso de la lista doble va a ser de orden constante cuando tengamos referencia al último elemento porque vamos a poder llegar hasta allí y retroceder uno o en su defecto va a ser de orden lineal si no tenemos esa referencia agregar o extraer en otras posiciones de la lista en el caso del arreglo mejorado es de orden lineal ya hemos visto el ejemplo y justamente el problema que tiene el arreglo y en el caso de la lista simple o de la lista doble, vamos a decir que es de orden constante, pero tenemos que tener la precaución de eh, tener en cuenta que antes de agregar o de extraer un elemento en algún lugar en el medio de la lista, tenemos que poder llegar a ese lugar. Nuevamente, mi comentario sobre si la lista nos facilita acceso al nodo o no. Cuando tenemos acceso al nodo, a esa estructura de datos en particular, vamos a tener acceso a las referencias hacia adelante o hacia atrás y vamos a poder hacer inserciones o extracciones independientemente de si ya hemos eh, alcanzado ese lugar o esa posición en la lista. Ya lo vamos a ver en los ejemplos. Existen otras consideraciones que tienen que ver con la infraestructura o con el sistema operativo que nos van a permitir decidir en algún momento cuál es la estructura de datos apropiada para un problema en particular. Recordemos, el tipo de dato abstracto es lista y tenemos ahora en este momento tres alternativas, tres estructuras de datos que implementan esa abstracción, por ejemplo, cuando hablamos de infraestructura, podemos mencionar un dispositivo programable que tiene poca memoria, muy poca memoria. Y en esa situación, por ejemplo, un arreglo que se tiene que redimensionar en un instante necesita tener más del doble de espacio para los datos, para los que ya están y para el nuevo arreglo. Y si estamos diciendo que contamos con poca memoria, entonces tenemos un problema de infraestructura. Cuando decimos sistemas operativos me refiero a los procesos que un sistema operativo tiene para gestionar la memoria. Allí, por ejemplo, podemos tener problemas con las listas cuando los elementos, al estar dispersos en la memoria, están en distintas páginas del sistema de gestión de memoria, obligando al sistema operativo a eh, traer y llevar eh, distintas páginas de memoria en su gestión esto lo van a ver eh, más y en profundidad justamente cuando estudien o analicen el funcionamiento de un sistema operativo en el próximo video tutorial vamos a eh, comentar los algoritmos eh, para listas simples, listas dobles en cada uno de estos casos pero antes vamos a ver lo que los lenguajes de programación nos ofrecen actualmente. En el lenguaje de programación C-Sharp vamos a encontrar una colección de eh, clases e interfaces el System Collection Generic eh, Generic porque nos, nos permite la programación genérica. En la primera versión de C-Sharp no, no había eh, no, no teníamos la posibilidad de hacer programación genérica, de modo que existe el System Collection nada más. Pero hoy por hoy, actualmente, eh, es conveniente utilizar esta, esta colección justamente, que nos da un conjunto de interfaces y clases que eh, nos facilitan la programación genérica, justamente. Entre ellas vamos a encontrar, eh, por supuesto, la eh, lista enlazada, en este lenguaje de programación lo que nos ofrece es una estructura de datos que corresponde a la lista enlazada doble y se conoce con el nombre de LinkedList y con eh, un patrón que nos permite indicar el tipo de dato que guardamos en cada nodo. También tenemos List que nos facilita una implementación para un tipo de dato abstracto lista pero en este caso lo hace como lista almacenada en secuencia dado que nos permite el acceso mediante un índice ambas estructuras de datos nos facilitan eh, la misma implementación nosotros como desarrolladores tenemos que decidir cuál es la que nos conviene de acuerdo a los niveles de eficiencia que el problema requiera y, Podemos ver que hay otras implementaciones, como por ejemplo, queue, stack, también hay un sorted list, que es el que nos va a dar una lista ordenada, pero en este caso no, no utiliza, no implementa un tipo de dato abstracto lista, sino que implementa lo que se conoce como un diccionario. Los objetos de la clase LinkedList nos eh, presentan eh, tres eh, propiedades, Count para indicar la cantidad de elementos en la lista, first y last, que son referencias justamente a los, al primero y al último elemento de la lista. Estos objetos responden a diferentes operaciones o métodos, entre los cuales podemos contar, por ejemplo, el AddFirst, que es el que agrega un elemento, un nuevo nodo, al principio de la lista, o el AddLast, que agrega un nodo al final de la lista tenemos por ejemplo contains que nos permite determinar si un valor en particular está o no en la lista el find que también nos lo va a buscar un valor específico y bueno acá tenemos los remove que nos van a permitir eliminar un elemento extraerlo de la lista eh, tenemos el remove para buscar uno en particular y removerlo el remove first y el remove last que nos permiten extraer el primero y el último entre los comentarios, bueno, acá está justamente lo que venimos diciendo. LinkedList nos da justamente orden constante en las operaciones de inserción y eliminación. Y tenemos también algunos comentarios respecto de la operación de acceso a cuántos elementos hay. Y eh, bueno, nos dice que es una lista doblemente enlazada, que tenemos las referencias al primero y al último... Que eh, pueden haber valores duplicados. Bueno, información de cómo es esta implementación del tipo de dato abstracto lista. En el lenguaje de programación Java también vamos a encontrar implementaciones de la lista encadenada. Lo vamos a hacer en lo que se conoce como el Java Collection Framework, que es justamente un conjunto de interfaces y clases que mejoran la programación, que reducen el esfuerzo de programar y por supuesto nos permiten eh, hacer programación de hecho genérica. ¿Bien? Eh, allí vamos a, a encontrar una, una cantidad de interfaces y una cantidad de clases concretas que implementan esos comportamientos. Las interfaces las estamos viendo, fíjense en que tenemos eh, una interfaz puntual para la cola, para la doble cola, eh, para conjuntos, y mmm, no, no, no visualizamos, no está acá en esta lista, pero eh, existe una interfaz que define el comportamiento de la lista. Y la implementación se puede hacer con el ArrayList o el LinkedList. Al igual que en el otro lenguaje de programación que teníamos list y eh, linked list, en Java tenemos ArrayList y linked list para implementar el comportamiento de un tipo de dato abstracto lista y lo podemos hacer con linked list mediante listas enlazadas y con array list mediante listas almacenadas en secuencia. En el caso particular de los objetos de la clase LinkedList van a responder a diferentes eh, métodos entre los cuales eh, tenemos bueno, el constructor obviamente que nos permite crear un, un objeto del tipo LinkedList a partir de eh, indicando el tipo de, de dato que guardamos en el nodo. Y los métodos van a ser eh, los que estamos viendo, agregar, agregar al final, agregar al principio, limpiar la lista, eh, obtener el elemento eh, que tenemos en determinado lugar. Eh, las operaciones get first y get last nos devuelven el elemento, el primer elemento de la lista o el último elemento de la lista, mientras que las operaciones de remove first o remove last lo sacan de la lista. Eh, fíjense, acá tenemos el size, que es el equivalente del count. Bien, en programación con el lenguaje de programación C, vamos a encontrar eh, dos implementaciones. Tenemos, a partir de la estandarización del 2011, el C nos ofrece el forward list, que es una lista encadenada simple, que tiene bueno estas operaciones. Eh, tiene los iteradores muy muy muy común muy clásico de programación en C++ y eh, los métodos que son el push front y pop front que serían para meter y extraer elementos de, del principio de la lista el clear para borrar eh, insertar o eliminar después de y también en este lenguaje de programación nos encontramos con list que es una lista encadenada doble los objetos de este tipo van a responder a métodos que nos permiten eh, agregar al principio o extraer el primero como push front y pop front y también el push back y pop back que nos permiten hacer estas operaciones al final. También vamos a tener insert y erase que nos permiten insertar y extraer elementos de algún lugar de la lista. En el caso del lenguaje de programación Python podemos buscar y vamos a encontrar que en la implementación estándar en los tipos de datos eh, predeterminados si bien existe el tipo de dato list se trata justamente de una lista cuya implementación es la que conocemos como eh, lista almacenada en secuencia no hay una implementación directa de listas encadenadas sin embargo eh, los desarrolladores del lenguaje de programación Python en algún momento desarrollaron este, este, esta implementación que la podemos encontrar en un módulo que se llama LList, que justamente nos ofrece listas encadenadas, simples y dobles. Este módulo se puede encontrar en, en un repositorio, que es el repositorio de eh, objetos de implementaciones de Python. Ya para finalizar este video tutorial les recuerdo que hay otro más sobre el tema de listas. Vamos a tratar justamente los algoritmos, pero eh, quiero eh, que nos quede un resumen de los conceptos que hemos visto hasta el momento. Lo primero es que la lista encadenada es una estructura de datos que corresponde a la implementación, a una implementación del tipo de dato abstracto lista, aquella abstracción que dice que un elemento precede a otro. Y la lista encadenada tiene la característica de que nos brinda un orden constante en las operaciones de inserción y extracción no es eh, maravilloso pero es importante porque en determinados problemas esto va a ser eh, justamente la esencia del producto de software los lenguajes de programación nos brindan, nos facilitan diferentes implementaciones ya eh, están probadas y son muy eficientes de eh, lo que viene a ser la lista encadenada el volumen de información las condiciones de trabajo de un producto de software son los que van a determinar ¿Qué implementación es la que nos conviene o la que eh, debemos utilizar para un producto de software en particular? No hay, una, no hay una regla que diga para tal situación hay que utilizar la almacenada en secuencia o la encadenada. Es el desarrollador, incluso el equipo de desarrollo de software, el que va a analizar las condiciones de funcionamiento y decidir cuál es la implementación más adecuada. Bien, eh, los veo en el siguiente video tutorial. ¡Chao!